Déjelo ahí déjelo, ahí, déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí, que hay muchos niños, mucho, están diciendo mucho San Antonio. Buenas noches, dígame usted. Buenas buena noches. Sí, dígame. Pitágora, sí. una pregunta, yo quiero que tú me la contestes, o tú... Mm -hmm. Si el está, tírala, tírala para allá. ¿Tú crees que es posible que el martes que viene se está convocando a las clases semipresenciales mm -hmm. cuando hoy... El director dice que la tasa de positividad está en hoy, en el día de hoy, en un 10%. Y para poder comenzar la clase semipresencial tiene que estar por pues debajo de 5%. ¿Y ah, en es qué están pensando está, está, las autoridades? Está, está hablando y hablando Y ellos dicen que van a comenzar el martes la clase. Está hablando mentira, porque dice el ministro de Salud: entonces Pública, yo yo a nivel que nacional... lo que no quieren está un 20% la tasa de positividad y que el 80% de las UCI están ocupadas todas con COVID-19, pero ellos dicen que no pasa nada y dicen que yo soy, un que yo ataco al gobierno y entonces, ahora, ¿y entonces ¿por qué es que ellos se quedan callados y no dicen la verdad? ¿por qué es que le digan la verdad al pueblo? ¿por qué no podemos encontrar las cosas? eso es una pandemia que no se le puede encontrar al mundo y nosotros, nadie tiene la culpa de lo que está pasando, ahora bien debemos de tratar de decir la verdad si hay una tasa alta y ya lo que quedan son dos meses de clase ¿cuál es la desesperación y la necesidad de decir que van a comenzar la clase? El martes? cuando hay centro Pitágora que no tiene las condiciones yo soy profesor y en mi centro hay una aula que está dividida en dos ¿cómo tú vas a poner los niños a dos metros de distancia? y los baños de los varones nada más funciona uno solo y hay tres que no sirven y las condiciones son precarias pero aparte de eso, el dinero de la descentralización no llega a los centros educativos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa feliz esta la noche? Igual, eh, la, yo lo he criticado, yo le he dicho que no debió comenzarse con la famosa eh, docencia semipresencial. Estoy cansado de decirlo eso, no, no quiero, eh, no, voy a, no voy a hablar de esto, nada. Para que no digan después que yo estoy insistiendo en el tema, ¿no? Pero voy inmediatamente, porque tienes razón principal de ser con el tema que voy a analizar hoy Este guión después de esta llamadita Buenas noches Buenas noches, doctor, ¿cómo le va? Estamos bien a usted a la familia, ¿cómo está usted? Estamos bien Es Pedro que le no habla Dime Pedro que sabe Doctor, mire... Aquí nosotros en este sector tenemos relajo con la luz, que cada vez que está cayendo cualquier llovineta, eh, llega y se va. Y lo hemos reportado 55 mil veces, pero ellos nada más le importa cuando van a cobrar los cuartos. Eh, a la una, a las 12 se fue, llegó como a las seis la luz. Volvió y se fue de una vez, explotó una vaina aquí, la hemos reportado y todavía nada. Estamos a lo totalmente, pero nada más es un pedacito, nada más una, dos calles que estamos a lo oscuro. porque cada vez que están así, ellos llegan y, y se va la luz y ustedes responden y responden y se cansan de llamar y ellos ni asunto ponen, entonces le hagamos un llamado de noche para que ellos vengan esta misma noche a arreglarnos la luz aquí. Tú fuiste, dichoso, tú fuiste dichoso, fuiste dichoso, Pedro en la, ciudad, en la ciudad completa hubo un apagón Desde las desde la 10 de la mañana Hasta las 5 de la, Hasta las 4 y media de la tarde O sea que tú fuiste dichoso dentro de todo Buenas sí. noches Ella se fue a la 1 A las 12 Y llegó como a las 6 Como a las 6 explotó una vaina Que siempre lo hace Pero nada más una sola línea y, y cuando usted lo llama Y lo llama, ellos nunca están o sea, le dicen, ah, estamos arreglando una avería para allá Pero mentira, porque ellos no, no están arreglando Porque si hubiese sido un ahí entero No hubiese sido nada Pero hay dos otras calles que tiene Y la de nosotros no la tiene Qué barbaridad Pero eso es parte de, de un sistema subdesarrollado como este Lamentablemente <ríe> Así mismo, doctor Ya usted no sabe Pero los recibitos, buenas noches Pero los recibitos si sí te llegan caros y hay que pagarlo. Buenas noches Sí, buenas Adelante, dígame No lo estoy escuchando Tiene que hablar un poquito más fuerte Aló, buenas Sí, dígame bueno, esta noche tengo a Mudo hablando Vamos entonces, señor director, fíjese Antes de, de todo eh, quiero, quiero, porque esto es lo que voy a analizar Yo le dije a ustedes aquí Antes de que suspendieran a, a, a Luis Dicen, el administrador de la lotería, ¿verdad? Que haya operado una mafia eterna Y que el primero que tenía que ser suspendido y el primero que tenía que ser investigado era él ¿Recuerdan ustedes, verdad? Y yo dije todo por la cantidad de... Bueno, pues ya la locutora lo implica Y él envió un audio para curarse en salud Que destapa todo ese escándalo Vamos, señor director, en el guión, en el último El audio de Luis Dicen Que tengo ahí Vamos a poner ese audio para que ustedes escuchen todo lo que él dice y toda esa basura, toda esa mierda llega hasta el Ministerio de Hacienda lo tiene listo él dice ahí que está bueno que le pase que él no se va a enlodar más que él no quiere con la marcha que le iban a hacer al Ministerio de Hacienda meterse más profundo que estaban cobrando 3 mil pesos eh, a los chiquitos fijos para que formaran parte de una mafia que habían depósitos de 200, de 100, de 300 mil y dice él que el asunto eh, no me ha enviado aquí eh, esas esa son de las de hoy me dice mi coordinador que le puedo pedir las de hoy sin el número ahí dice eh, es un audio dice audio Luis Dicen eh, dice audio ese es un audio que usted lo va a ver ahí que tiene las dos fotos mías que eso es lo que me interesa porque él dice también sí eh, eh, no sé si preguntaré si el director nuestro porque el director mío dijo que la podía pedir sin guión para que él observe esto y yo voy a poner el audio a ustedes en lo que se averigua esa modernidad, esa cosa ya porque lo tengo por aquí, como lo que interesa es el audio yo lo voy a poner por aquí porque hay que utilizar los recursos que uno tiene porque quiero hacer el análisis de lo que voy a decir y fíjense cómo el tiempo me dio razón en apenas una semana de este análisis que yo hice sobre este audio que se ha destapado un tremendo escándalo de corrupción de una mafia. 24 años cumple. Buenas. buenas noches, hello. Cállate. Sí, buena, dígame. Buenas noches, Pitágoras. Buenas noches, Pitágora. Sí. Sí, que, pero el ADP suspendió de que las pruebas nacionales y ahora vuelven a darlas. ¿Las pruebas nacionales, tú dices? Sí. ¿La ADP no puede suspender? ¿Es el ministerio? Si, si el minister... Sí, el ministerio. Ah, bueno, lo que pasa es que están inventando ahí. Yo no, yo no tengo la información de las pruebas nacionales, pero eh, me luce que eh, Roberto Fulcar, eh, está inventando mucho. Comenzó con el año escolar semipresencial, faltando dos meses, casi un y pico apenas, para que terminar el año escolar sin necesidad de arriesgar a cadena de contagio ahora que está el COVID otra vez rebrotando y que hay una nueva. ...una nueva cadena de contagio en Santo Domingo... ...el Salud Pública ha reconocido que hay un rebrote en el país... ...eso lo sabe todo el mundo... ...y los dueños de clínica privadas... ...Giminian, el doctor Giminian dijo hoy oh, que fueron hasta Mela Sala buscando cama... ...porque no había cama... ...y que el Ministerio de Salud Pública debía tomar medidas... ...entonces, encima de eso, en medio de todas estas esta, esta precariedades... ...yo había opinado que las pruebas nacionales... ...no tenían un sentido de ser porque no se había cumplido con el contexto del de currículum y que eso era un disparate. Entonces, si le están proponiendo, eso es un disparate para mí. En estos momentos eso debiera pasarse por alguien Sí, sí, porque ellos no dijeron, ahora no están informando al estudiante que la van a dar porque después la suspendieron y ahora no están saltando con eso. Si yo fuera usted de los padres, me reuniera, eh, hablara con la ADP,